Todos los años siempre esperamos que sean mejores, pero para que sean mejores depende mucho de nosotros. No se preocupen de las condiciones que hay sociales, políticas, y etcétera, etcétera, Preocúpense de ustedes, de ser ustedes mismos y que lo que ustedes quieren hacer sea factible, sea alcanzable y den el primer paso. Los las escaleras, por largas que sean, se suben desde el primer escalón. Suba el primer escalón y suba todos los que siguen. No se preocupe por lo que ocurra alrededor. Usted es usted usted será siempre el ganador. Feliz año 2019.